Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Antes de seguir con la historia, vamos a recorrer por Alola los sitios donde podemos ir con nuestro amado Tauros. Entonces voy a ir cortando y vamos a ir a la zona donde eh, hay que hay que estar, ¿vale? Entonces vamos a pulsar y enseguida volvemos. Para empezar, estamos aquí en la ruta 1 y vemos que aquí vienen unas rocas que podemos romper con Tauro. Y accedemos a una nueva zona. Vamos a romper todas las rocas ya que estamos. Y sí, ya que estamos, luchamos. Aunque no creo que salga nadie interesante. Además, no es Pokémon de ruta, se puede cargar, lo, nos lo podemos cargar tranquilamente, sin problema ninguno. En este caso, un tal 11 me va a venir bien para subirle un poco de nivel aquí a... Uh. Claro, yo puedo usar beso de drenaje Viento esférico Mira, Viento esférico Al ratata el rata con bigo, La rata bigotuda Y no tengo que repartir experiencia Para que aquí se pueda Utilizar de manera correcta A ver, eh, más rocas que romper Creo que por aquí abajo había también O por aquí arriba No me acuerdo dónde era bueno, ahí hay un objeto que solo se podría llegar con Tauros. Entonces, ya saben, una de las zonas a donde pueden venir. Y es una pepita, que nada menos, ¿eh? Así que interesante. Otro sitio donde hay que ir con Tauros es aquí en Pueblo Lili, donde rompemos una roca y nos, nos bajamos del Tauros para recoger una dominsignia. Otro sitio donde podríamos usar a Tauro sería en la ruta 3 Casi antes de llegar al puente que ya nos lleva a la ruta 1 nuevamente vemos todas las rocas que podemos y tenemos aquí la MT Acoso Que, de, que puede venir bien para algún, alguno de nuestros Pokémon Vamos a ver exactamente quién podría prenderla Este tipo bicho la podría prender eh, Cutiefly y también, bueno, Kiriflay no, Ani y también Siul. Otro sitio donde hay que utilizar este a Tauro es al final de la Cuadzo que donde ganamos al al Pokémon Totem. En este caso conseguimos la MT Ladrón. que Podría venir muy bien para ir a la ruta 1 donde rompimos las primeras rocas. Y ahí luchar contra un Munchlax y quitarle restos. Y por último aquí en la ruta 2 también hay unas rocas para romper. Y hay un trozo de estrella por aquí a recoger. Y justamente a mí, al romper, aquí también brilló algo. Y me he conseguido un polvo estelar. ¡Uh, un polvo estelar! Eh, llegados a este punto... Hay varias cosas que... Podríamos hacer. Podríamos ir... Ya que tenemos la... Ya que ya tenemos ya... Eh, hemos ganado al Cajuna. Podríamos ir hacia la siguiente isla. Utilizando el Surfeo, el surfeo eh, Como el, el, la capturadora está un poco mal. Puedo, hacer, puedo hacerlo de la manera normal. Que sería... Eh, yendo hacia... A ver... Si Roton se cae un poco la boca Contra... ¿Y cómo hace al, al... Al mapa? Ahí <ríe> Podríamos ir hacia aquí Hacia el puerto de, de Ciudad Hawali Y cogemos el verero que nos lleva a Kukui Pero, primero, en esta zona de aquí También hay una zona con rocas Así que vamos a ir primero hasta aquí La última zona con rocas está aquí, frente a la casa de Kukui. <coughs> Nos ha salido alguien a pelear. No pasa nada si subimos un poco de nivel. No creo que suba mucho, así que vamos a huir. Que Cibul está ahí, ahí, a puntito de subir al nivel 17. Pero con, con un contrincante nivel 7 no creo que haga mucho. Así que seguimos pulsando B para romper las rocas. Y rompemos esta hilera de aquí. Y ya tenemos una zona nueva para descubrir. Ojito, zona nueva significa que Pokémon de ruta nuevo. Vamos a guardar. Y ya empezamos la historia del día de hoy. Primero cogemos estos objetos. Ah, ataque no aquí. Y... ¿Qué Pokémon me saldrá? Que no son Subat. Por Dios, que no son Subat. Que no son Subat. Un Rojenrola. Bien, bien, bien. Bien. Bien, pero no tan bien. Es que nos mmm, de una cosa. Pero bueno. Eh, sí, vamos a luchar. Y no puedo usar Absorber porque me lo voy a cargar. ¿O no? Ay, que tengo miedo. <risa> Le saco tres niveles. Eh, vamos a usar viento férico. No se lo va a cargar. Uh -huh. Vale. Pero eso es contra los ataques físicos. Vamos a meter a Ani. Alguien debería de haber aprendido el falso portazo, pero bueno. Atacarena, arena. Capullo. Por cierto, cerros en rola es tipo. Es macho. Tipo. <risas> Madre mía. Vamos a usarle constricción. No creo que le quite mucho. Eh, Apenas. Armadura frágil. Va vale, a la defensa sube la velocidad. Esto, ¿Qué? <ríe> vale, ahora la construcción me la a ir quitando poco a poco, así que voy directamente a tirarle pokeball Para abajo y ve. Que es mi truco. <ríe> para abajo y ve, para abajo y ve, para abajo y ve. Uno. Dos. Tres y para el equipo, Ok Vamos a buscarle nombre a este Rosenrola, rola uh -huh. perfecto. Que no sé si ponerlo en el equipo. <tose> Mejor cani, creo que es. A ver, lo siguiente es de tipo agua, fuego y planta. No, déjalo ahí. <ríe> déjalo ahí. ¿Quieres poner un moto de roja en rola? Sí. Era macho. Y vamos a poner un suscriptor que me sigue desde hace nueve meses. Que se llama Darkcore. Bueno, Darkcore. Minusulas. Dark Core Dark Core Mask, Se llama así Pero yo lo no voy a poner Dark Core Vale Pues lo enviamos a la caja Yo una piedra eterna Vamos a meterla en la bolsa. Bien. Y aquí podremos seguir utilizando a Tauro un montón de veces. Bueno, ya está. Mierda. Justamente en la última. Vamos a ir lo más, lo más lejos que se pueda. Un subat. Menos mal que le meto con un subat. Por favor que son muy pesados no puedo tener 50.000 subas. Eh, ya está a nivel 17 vamos a huir escapo sin problema y vamos a cambiar de Pokémon ya vamos a meter al primero vamos a meter a otro ya Ani peleó pero necesita subir un poco de nivel así que vamos a meterla ahí y... Por aquí. Tauros no cabe. Vamos a ir sin Tauros. Vamos a salir por aquí. Y tenemos en la colina de Quilate, que aquí podríamos capturar otro Pokémon. Cogemos el aerostal Z. Que antes para poder conseguirlo era mucho más difícil. Ostras. No me acordaba yo de que venía a esta. Dice, ese aerostal Z tan refulgente ya es todo tuyo. Ahora solo te falta observar mi danza. Vale. Muchas gracias. El picado supersónico es un ataque devastador que se ejecuta desde las alturas. Espero que consigas dominarlo y darle buen uso. Chao. Pues nada, creo que por aquí no hay nada que recoger ni nada, así que... ¿Vamos a ir a capturar otro Pokémon ya que estamos? ¡Que no! <ríe> ¡Uf! ¡Dios! Podría haber sido un Mawai lo que me hubiese metido en el equipo. ¡Qué mal! ¡Qué pena que la tasa de, de, de, de aparición sea tan baja! joline pues Hubiese sido... Hubiese estado muy, pero que muy bien meter un Maguail al equipo. Podría utilizar picotazo venenoso, pero es que Maguail encima es tipo acero. A ver, tipo acero. Ay, que no me acuerdo qué tipo era Maguail. A la acero, ¿no? Creo que sí. Vamos a utilizar picotazo venenoso. Sí, tipo acero. ¿Eh? Mira, sigue bajándome el ataque. No pasa nada, yo te voy a cambiar. Vamos a cambiar de Pokémon. Y contra ese Maguay vamos a llevar a Anto. Que es solamente de tipo roca. Pero tiene un ataque colmillo y creo. Que le va a hacer mucha pupita. Ama guay. Y encima retrocede. Tómalo ahí. Toma. Ani suba al 17 Perfecto. Quiere aprender chirrido. Déjalo. <ríe> Déjalo. Y vamos a cambiar a Annie Vamos a meter ahora A Driusito Metemos a Driusito ahí Para que también luche el pobre Que lleva mucho tiempo sin salir oh uh, tengo que romper otra vez las piedras y sale otro Pokémon Una oh, Otro más guay Adriusito, venga, tú puedes Eres a cero Y el otro también es a cero Pues mira, puedo usar Bomba o Impact Trueno qué es más fuerte Bomba man son Con 60 Y este con 40 Vamos a usarle un Impact Trueno a ver qué hace más while. Movística. Bien, ataque fuerte. Vamos a un bombayman. Meh. Nah. Dios mío. Se va a cargar la Dreusito y no me da la gana. La, la zona para el farmeo está genial, ¿eh? Vamos a... ...ventar esto. Y nueva zona para capturar Pokémon. Que sería la colina de Quilate. La, calder la caldera remota. Guardamos. Y vamos a ver qué Pokémon... ...me puedo encontrar por aquí. Por el fondo. Para empezar, aquí un objeto. Una piedra dura. Me gusta. Otro objeto aquí. Una pepita. Y vamos a ver qué Pokémon se nos mete en la ruta. Pokémon de ruta, Pokémon de ruta. ¿Quién será? ¿Quién será? Un Carping. Tipo roca, hada. Bueno, vamos a usar onda trueno, lo vamos a paralizar. Vamos a roca, a ver cómo le afecta. Y, como poquito, eh, iba a usar bomba imán. Pero no porque me lo cargo. Vamos a usar bomba sónica. No creo que me lo cargue. Son muchos niveles de diferencia. Para, párate. ¡Párate ahí! Hijo. Y vamos a probar a meterlo ya en la petebol. Vamos a ver qué pasa. Uno. Dos. Tres. Me caché en la mar. Bueno, ha ¿sí sido el sexo de carving No tiene sexo, ¿vale? Puede ser cualquier suscriptor. Y cago ahora. Un no se lo puede cargar. La bomba, la bomba sónica también. Una constricción también. Pokeball. Tengo Pokéball y Super Bowl. No me voy a gastar una Super Bowl en un Carving. Otra Pokébol, venga. Para abajo y ve. Y la rezar. Uno. Dos. ¡Yas! Tiene que ser fuerte, eh, porque vamos. Vamos a intentarlo otra vez. Uno. Dos. De... Bien, ahora sí. Lo malo es que Carving no fun... no evoluciona. Dios mío, no funciona, iba a decir. Adriucito subió al 18. Que viene bien, siempre claro. Carving registrado en la Pokédex. ¿Qué nombre le pongo? Sí. Uh -huh. Vale, aquí tengo un suscriptor desde hace un año que está suscrito. Eh, no sé si es chico o chica. Se llama Lanubis. La Nubis. La Nubis. 444. Yo voy a poner así, La Nubis. Porque es un poco interminado. No sé si es chico o chica. Y lo vamos a enviar a la caja. Eh, nada, seguiré buscando objetos por la zona y después vamos a, a donde estaba la banderita en, en el roto. Hasta ahora. En esta zona también se encuentra la MT antiaéreo que puede venir bien, así que cojanla, no se les olvide. Iba camino hacia el punto de donde tengo de ir de la historia y veo que han abierto el centro comercial de Juaguale, el grande. Entonces vamos a entrar y echar un vistacito Seguro que hay sitio Ah, vale, sí, hay un minijuego Bueno, minijuego Aquí Oye, tú, ¿se puede saber qué estás haciendo? No me pises ahí, hombre ¿No ves que acabo de limpiar? Ay, no, no, para disgusto Uy, me hipo. Y como hoy ha tenido lugar el dichoso desfile de, poké de, de, de Pokémonturas, los Pokémon lo han puesto todo perdido. ¿Perdón o lo siento? Perdón. No me valen las excusitas, de boquilla. Mejor arriba, arrima al hombro y ayúdame con esto. Pff, paso. Venga, vale, vale. Así me gusta. Un chico hecho y derecho. Todo lo contrario a la calamidad de mi nieto. Pues venga, manos a la obra. Primero déjame que te presente a alguien. Ese Grimer. El Grimer Alola. Me ve. Es un Grimer. Le he puesto de nombre Grimertín. Por el canillo que le tengo. Se pirra por los. por los detritus. Así que no tiene precio como ayudante. No seas tímido, Grimertín. Me ve. Uy, yo diría que las Ascariot es fenomenal, ¿eh? Por cierto, te cambias de ropa todos los días, te duches y te lavas los dientes regularmente, no deja de tener su importancia, pero ahora lo esencial es que te explique cómo limpiar. Yo me encargo de pulir el suelo, y tú tienes que ir recogiendo los desperdicios que han dejado los Pokémon para dárselos al Grimertín. Tranquilo, que ya se encargará él después del tema. ¿Cómo? ¿Que no encuentras nada de basura? ¿Me estás tomando el pelo o qué? Está claro que todavía no tienes el ojo eh, crítico, y el instinto higiénico de un buen limpiador. Tú fíjate bien en el suelo mientras recitas esto. No hay piedad con la suciedad, va de retro, mugre insalubre. ¿Te has enterado de lo que debes hacer? Pues a limpiar se ha dicho. Pues como yo no me decí eso, dice pintor cierra los ojos y se concentra para encontrar la basura. Ahora puedes ver la basura desperdigada por el suelo. Adelante, jovencito la putrefacción y la suciedad. Nada puede ante un ímpetu de la higiene. Vale, yo veo aquí que algo brilla. Se lo tenemos que ir llevando uno a uno. Esta es la mala, lo, lo, malo de este minijuego. Can cinco. ¿Dónde había? Aquí brilla. Vamos otra vez a Grimbertín. Ya va quedando menos. Después otra estaba por aquí. Después había otra. Aquí. Pero te dice que no puedes llevar Que no puedo llevar más. Sí, efectivamente. Había que llevarlo una a una. O sea, vamos a team. Venga. Cállate tú. Venga, tengo prisa. Este episodio se va a llamar Pokémonturas y Grimertín Porque vamos <risas> Va todo de él um, Por aquí tiene que haber más basura Aquí hay Yo la verdad que lo que brilla no lo veo Pero veo la sombra en el suelo Y con eso más o menos me voy, me voy guiando y a ver, ¿cuántas quedan? Dos un resto, nada más. Vale, tiene que estar por aquí arriba. No. Mira, aquí. Venga. ¡Correr! Toma, Grimertín. <risa> <risa> vale, ya está. No queda ni rastro de basura en el suelo, y Grimertín. Ya se ha borrado de inmundicia. <risa> ¡Wow! Lo has hecho de maravilla. Fíjate, el suelo ha quedado más limpio que una patena. Te concedo el, el título honorífico de limpiador promesa. Y además tengo un regalito para ti. La MT-48 Canon. Bueno, puede venir muy bien. Cantar ayuda a sobrellevar hasta el trabajo más fatigoso, ¿sabes? Yo siempre tarareo algo así. Empiezo el día con alegría. Abajo la porquería. Zapatetas. ¿Zapatetas? He dicho tetas Zapatetas y avaricias Adiós a la inmundicia Ala, para ti, toma, Tómate. tómatelo como una propina por tu gran labor Bleh. Al principio me manchaste el suelo Pero al final me ha sido de gran ayuda Y a mi Grimertín le ha quedado de maravilla Así que ya sabes, si quieres repetir la experiencia Otro día pásate por aquí y échame una mano de nada, chapecao. Ya que estoy, vamos a estar los minutos que quedan Revisando a ver si alguien me da algo, que esto es un unlock, No lo olviden Sí, esta dice que lo quiere todo Yo también ¿Qué quieres ahora? Y esta gente, muy, por, muy al contrario de que me den algo Me lo cobran Así que no puedo comprar nada la sesión de ropa Vamos a ver si aquí en la tienda, dentro de la tienda, alguien me da algo No ¿Y usted me va a dar algo? Un patatús me da Este tampoco. Aquí dos señoras. Una me da una gracilia. Me viene muy bien. Un objeto clave. Sí, sí, sí, sí, sí. Venga. Y la otra me vende la ropa. Así que vamos a ver qué ropa hay. Aunque aquí es súper cara. Si mal no recuerdo. Tengo para comprarme solo una cafa y odio esta cafa, así que no voy a comprarme ropa por el momento. Sí, sí, muchas gracias. Hasta la, hasta la next. Ajá. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, espero que les haya gustado el episodio. Ya en el siguiente día vamos al, al punto de, que nos pide allí. Vamos a hablar con esta señora que está preocupada. Nada.